Hola, bienvenidos. Este es un video tutorial para el cálculo y la representación del punto de equilibrio de un emprendimiento. Se llama punto de equilibrio al nivel de ventas que permite a la empresa cubrir la totalidad de sus costos, ya sean fijos como variables. En este punto la empresa no genera rentabilidad pero tampoco pierde dinero. Analíticamente, este punto se puede hallar aplicando la fórmula de costo fijo dividido precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Esta diferencia es la contribución marginal que ofrece cada unidad vendida. Gráficamente, el punto de equilibrio se representa con la intersección de la curva de costo total, en este caso en rojo, con la curva de ingreso por ventas. Ahí lo tenemos marcado con la letra E. Para poder hallar el punto de equilibrio se deberá realizar un minucioso presupuesto con todos los costos que se deben incurrir para realizar la producción. Una vez que tenemos la lista de todos los costos necesarios para nuestra producción, debemos clasificarlos en costos fijos y costos variables. Los costos fijos van a constituir una tabla que sumará la totalidad de los costos fijos mensuales u anuales y otra tabla se pondrán los costos variables por unidad y ahí vamos a tener que calcular cuánto se consume o cuánto se usa de cada una de, de las materias primas, la fuerza motriz, para la producción de una unidad. No la totalidad de los costos variables, sino la producción de una unidad. Bien, ahora sí vamos a calcular y graficar el punto de equilibrio. Tenemos acá los costos fijos mensuales y los costos unitarios de materias primas. Entonces, fijamos un precio de venta, 300 y vamos a calcular la cantidad de equilibrio. Vamos a poner igual costo fijo total dividido, abro paréntesis, el precio de venta menos el costo variable unitario. Ahí tengo entonces la cantidad de equilibrio. Para el ingreso de equilibrio voy a multiplicar el precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio y voy a tener el ingreso de equilibrio. Mi punto de equilibrio entonces va a estar dado para 100 unidades con un precio de venta de 300 y con un nivel de facturación de 30.000 pesos. Para poder graficar esto voy a necesitar armar la serie de datos. Voy a completar entonces con algunos números para armar esas series con las fórmulas. El costo total va a ser igual al costo fijo más el costo variable por las unidades vendidas. Tanto el costo fijo B7 como el costo variable E7 son referencias absolutas, entonces tengo que ponerle el signo peso delante de la letra y delante del número. Lo que va a ir cambiando como referencia es la cantidad de unidades vendidas. Entonces, para unidades vendidas 0, costo total 0. Ahora voy a armar la fórmula del ingreso por ventas. El ingreso por ventas va a ser igual al precio de venta multiplicado por las unidades vendidas. Pero de nuevo, el precio de venta lo estoy tomando fijo tengo que hacer una referencia absoluta, entonces le pongo el signo pesos a la B y el signo pesos al 9. Ahora voy a arrastrar esto hasta el 3 y selecciono todo y voy a arrastrar hasta el 165 para más o menos calcular un 50% más de mi punto de equilibrio. Mi punto de equilibrio estaba en 100, voy a ir hasta el 165 que más o menos representa 150 unidades. Ahora me voy a ir a insertar en la selección. voy a ir a insertar diagramas de dispersión y automáticamente acá tengo mi punto de equilibrio fíjense que esto coincide con lo que habíamos calculado precio de venta por unidad 300, punto de equilibrio 100. 100 unidades en 30.000 de ingreso. Acá, en este lugar, tengo el punto de equilibrio. Muchas gracias por haber mirado nuestro video. Recuerden que pueden descargar el archivo Excel en la página aprendizajeactivo.com.ar. Espero que les sea de utilidad y que tengan buenos días. Hasta luego.